Eh, eh, que llevó a, a, a ahora a Madrid y, y, y ahora es eh, asesora en el, eh, en, el, en el Ayuntamiento de Madrid y luego tenemos eh, en, eh, eh, a, a Tore, que es un psicólogo, eh, activista e eh, investigador que se mueve entre la psicología, la filosofía, la política eh, y, la, y, la, y la tecnología y que, y, que es eh, eh, y que es investigador en el, en el y en el 3 de la voz y, y, en, y en Tecnopolítica y, y bueno, va a empezar él con la presentación. Eh, vale, eh, bueno, muy bien que estamos muy contentos de estar aquí, que ha venido toda esta gente, yo soy de Barcelona en Común y estuve coordinando parte de la campaña y la estrategia de redes y para, para la alcaldía. Bueno, este querido, me gustó mucho este vídeo, es un análisis que se hizo sobre el 15M. Aquí todo el mundo sabe lo que es el 15M, ¿no? Sí. Vale. Es un análisis sobre cómo interacciona la gente en redes sociales en Twitter antes de, bueno, cuando explotó el movimiento, ¿no? Y aquí podéis ver esa, esa interacción entre los nodos que generó ese proceso de organización social y de, de, de movimiento bottom up, ¿no? De autorecetición en la comunicación que genera eh, que genera procesos de comunicación. Me ponen la presentación. Bueno, yo eh, voy a hacer una introducción rápida un poco de dónde venimos, porque da, bueno, no la casualidad, pero tiene que ver un poco con una evolución que hemos hecho desde el 15M de conocimientos eh, teóricos, prácticos, científicos, activistas que hemos ido acumulando y después que hemos, en siete años... Este es eh, uno de los libros que hemos escrito, se llama Tendo Política y 15M, está aprobado por Manuel y es un estudio que podéis encontrar en internet o descargable sobre eh, cómo se montó el 15M, análisis de emociones y cómo de alguna manera pues, eh, la metamos. Entonces, eh, vamos a ir pasando. Vale, eh, voy a hacer una introducción muy rápida con algunos conceptos eh, clave que creo que son importantes para después plantear la fase municipalista, porque en el contexto español es muy importante entender. Bueno, entre 2010 y 2015, como sabéis, eh, explotaron una serie de movimientos en, en el mundo, ¿no? desde la Primavera Árabe, pues, después vino Egipto, Túnez, España, el Bincenna, después en 2012, el 1832, después pues, vino un después Hong Kong, en el que pasado hubo muy debut. Nosotros lo hemos llamado esto el ciclo de las revueltas interconectadas. ¿no? Lo que estamos planteando es que se han generado, bueno, ha habido grandes movilizaciones de, de masas mediadas por la tecnología, usando la tecnología para ir al espacio público, ¿no? y nosotros decimos que no es una excepción, es un patrón. O sea, las sociedades conectadas van cada vez más a formas de organización que están mediadas eh, por la tecnología y que desintermedian a los actores tradicionales de la política uno de los elementos clave es esta interacción entre son, esto es Plata Tarril, esta esto es la, la, la red de Twitter en el ICN, está en la propia esfera árabe, todo esto movimientos un movimiento conectado a la interacción y la, la retroalimentación entre la capa física, entre la calle y la toma de los estados públicos, y la capa digital pasa. Entonces, eh, nosotros vamos a, a una, una, multiplicación, una multiplicación de las prácticas tecnopolíticas, es decir, miles y miles de personas han usado las redes sociales directamente para salir a la calle, pasa. Eh, entonces hemos visto la proliferación de nuevas dinámicas de viralidad, no sé si conocéis el concepto de viralidad, pero es un concepto básico de comunicación hoy, es cuánto una información se propaga por segundo, es decir, cuánto un tweet se repite o un post se repite, y es un concepto muy, muy importante para entender las dinámicas de los movimientos hoy, pasa. Bueno, hoy tenemos que entender que estos movimientos tienen una dimensión global porque tú los puedes seguir, yo que no sé, cuando empezó el movimiento en Hong Kong o la Primavera Árabe, pues estamos ahí pegados detrás de los ordenadores viendo lo que estaba pasando, no, sintiendo toda esa emoción, no, involucrándonos en todos estos movimientos, aunque tengan explosiones locales, tienen una, una difusión y una, una dimensión global, pasa. Este es un estudio que hicimos eh, viendo distintas fanpages. No sé si sabéis que eh, después Facebook eh, cambió su algoritmo después de la Primavera Árabe. Antes tú tenías una fanpage llegaba 100% de, de la gente que te seguía después de la Primavera Árabe porque Facebook vende su, su viralidad. Entonces lo que ha hecho es solo el 5% de los posts de vuestras fanpage llegan a vuestros seguidores. Es decir, ellos... Nos han jodido la ¿no? porque la venden, pero nosotros hemos aprendido a hackearla, pero bueno, eso es otra cosa. En bueno, este estudio lo que podemos ver es, pues, qué es la centralidad que han tenido las fanpages. ¿no? Esta es la de Democracia Real Ya, este Pase Libre en Brasil y Ocupi Pero bueno, solo decir que las fanpages han sido muy importantes, aunque ahora mismo pues, eh, Facebook ha cambiado los algoritmos, entonces estamos utilizando otras estrategias. Es importante entender que aquí en el Estado español hay una trayectoria muy potente entre 2007 y 2011, ¿no? previo al 15M, que construyó una masa crítica tecnológica en Internet. Todo el movimiento contra la, la represión del tema de la ley Sinde, no sé si os acordáis, ¿acordáis de esto de la ley Sinde? ¿No? Que nos querían quitar el compartir archivos y tal. Y hubo una serie de, de eventos y movimientos y colectivos que construyeron una masa crítica tecnológica y social. Pasa. ¿no? que supo no solo eh, eh, formarse, ¿no? cuando muchas veces los movimientos sociales estaban medio cerrados, se generó pues, un movimiento en Internet muy potente. No sé si lo sabéis, pero Estado Español es el sitio con Estados Unidos donde hay más licencia gratis Commons, Es decir, entre 2007 y 2011 hubo un movimiento muy importante de Internet que generó una, una cultura que fue muy importante para el 15M. ¿sí? Claro, no se puede entender esto sin el malestar social. ¿no? Aquí hay datos... O sea, nosotros no tenemos una visión de que la tecnología ni, termo, ni determinista ni No sabemos después de las revelaciones de Snowden, sabes que la red es un campo minado y que tenemos que tener mucha, mucha precaución, pero bueno, esta, esta diapo iba con la idea básicamente de que en la, en la crisis pues, aumentan los, los, las dinámicas de malestar social y, paradójicamente, son las prácticas o gran parte de las prácticas tecnológicas en la red lo que son capaces de co conectar con el malestar social y expresarlo políticamente. ¿Pasa? Bueno, pues ahí está. Yo recuerdo cuando, antes de la primavera, de, de empezar el 15M, que empezaba a ver Todos Somos Khaled Said, que era un grupo de Facebook, que yo veía, no sé, 20.000 comentarios y digo, ¿quién está aquí 20.000 personas discutiendo al mismo tiempo? ¿no? Tenían 250.000, Está en inglés, en árabe había un millón y pico de, de, de seguidores de esta página, ¿no? pero ha habido una multiplicación de estas prácticas, ¿sí? de, de lo que nosotros llamamos tecnopolítica. Y cuando hablamos de tecnopolítica diríamos... En esta fase sería el uso táctico y estratégico de las redes digitales y las identidades colectivas, es decir, las redes digitales, eh, todas las que tenemos, las corporativas y no corporativas, para conectar cerebros y cuerpos, para organizarse, comunicarse y, y actuar, ¿vale? Y esto quiere decir pues, que tecnopolítica no sería cliptivismo. Hay una gente muy ingenua que cree que le va a dar unas peticiones a Chain, le va a dar al feo así y el sistema se va a caer. No, no, esto no es. No se va a caer el sistema por unos clics, unas peticiones en shape. Entonces, tecnopolítica no sería eclistivismo ni tampoco sería ciberactivismo. El ciberactivismo sería solo la intervención en la capa digital. O sea, nuestra visión de la tecnopolítica es distinta. Es cómo utilizamos la capa digital para intervenir y hackear el mainstream y al mismo tiempo para llevar a la gente a la calle. ¿no? Y cómo se generan circuitos de retroalimentación entre estas capas. Sí. Bueno, un dato que certifica esta hipótesis, un estudio científico de Manuel Cardoso, que estudia 19 países del mundo, eh, analizando los usos de Internet, yo solo sacaba una pregunta, pero que creo que es relevante, es un dato, yo creo, antropológico, histórico, que tenemos que partir los activistas y militantes para comprender cómo podemos intervenir en el contexto actual, y, a, y le preguntan este estudio en 19 países a la gente que tiene Internet y redes sociales, que son muchos millones en el mundo, eh, ¿Cómo eh, ha usado las redes sociales en los últimos años? ¿vale? Entonces, el de los, he cogido los, los países que han tenido movilizaciones de este tipo de movimientos en los últimos años y las medias son altísimas. En el español, 29%, Brasil, 40%, Egipto, 29, Turquía, 25%. Bueno, millones de personas han utilizado Internet para salir a la calle. ¿Sabes? Directamente, no para informarse. ¿sabes? La pregunta es: ¿has utilizado Internet y las redes sociales para salir a la calle? He dicho sí millones y millones de personas. Y esto es un dato político que no podemos obviar, ¿vale? Y cambia mucho la dinámica de organización. Vale, este es uno de los modelos teóricos que hemos desarrollado y que son importantes para después entender cómo estamos trabajando. Este es nuestro eh, modelo multicapa, ¿vale? Aquí tenemos la calle, la plaza, ¿no? Después tenemos la capa, la capa digital, ¿no? que hay muchas, Facebook, Twitter, ¿no? la capa de redes y después la capa mediática. Entonces el trabajo que hemos hecho es comprender estratégicamente cómo funciona hoy la disputa de la comunicación política en una sociedad conectada y con una dimensión multicapa. ¿no? Arriba tenemos los que no nos hacen gracia, los medios que siempre van a hablar en general mal de nosotros. Entonces lo que hicimos en el 15M fue acumular la energía aquí, acumular la energía a las redes sociales, indignates a la calle, podemos, venga, a la tarde... ¿eh? Y cuando vamos a la calle, indignate, empodérate, y cuando ya tenemos acumulado eso, pues lanzamos la movilización, ¿no? Entonces la retroalimentación entre calle y red, la re retroalimentación entre la capa física y la capa digital genera tal empoderamiento tal retroalimentación que cuando tenemos todas las plazas ocupadas, pues el mainstream tiene que hablar. Vale, entonces, un poco la estrategia o la visión de la tecnopolítica es como nosotros cogemos y sabemos somos los mejores en la comunicación digital y cómo hackear los algoritmos, cómo construir masas críticas en el campo digital para, no para quedarnos en Internet, sino para ir a la calle y obligar al mainstream que hable en nuestro frame, en nuestro discurso y en nuestro planteamiento. Bueno, hemos hecho un montón de de cosas que nos permite este nuevo tipo de acción colectiva, por ejemplo, recuerdo el hashtag este de Sol se mueve, ¿no? que había un poco de caos, esto lo pueden contarme los compas de Madrid, un poco de caos en Madrid, no sabía la campada dónde iba y salió un hashtag, Sol se mueve, venga, nos vamos al Congreso. no O sea, nunca habíamos imaginado antes que podíamos hacer acciones y modular la acción colectiva en tiempo real, no de mover la gente ¿sabes? simplemente por un hashtag de vamos para acá, vamos para allá. no Sigue. Vale, bueno, los pads, no sé si lo conocéis, pero ha sido una herramienta muy importante en el 15M, la herramienta de trabajo colaborativo. ¿No acordáis cuando? ¡Mándame el comunicado! ¡Yo te lo devuelvo en el mail! Tal, No, ya eso se acabó. Trabajamos todo en el mismo pad, todo el mundo escribe juntos y en PIP+, se sacan las cosas y vamos más rápido y es un poco el espíritu de esta revolu. Identidades colectivas madres, ¿no? Eh, bueno, estos son algunas, La Paz, flauta, Democracia Real, ya. una cosa que hemos visto el último año es como construyendo identidades colectivas digitales, ¿no? que son una, una prefiguración donde la gente se agrega, ¿no? que no son la clase o el no sé qué, sino identidades que, que agrupan, cuando realmente, por ejemplo, La Paz, que estaba en Barcelona del 15M, construyó una identidad madre tan sólida que cuando explotó el movimiento se viralizó y se agrupó en 260 ciudades en muy poco tiempo, pero porque la identidad madre... Estaba muy bien construida, entonces era muy fácil que viralizaba. Sí, sí. Bueno, estos son algunos de los eh, grupos y cómo fueron evolucionando. Sigue, sigue, que voy, me quedan cinco minutos. Bueno, la importancia del stream. Una de las cosas claves que hemos aprendido es la utilización de las emociones la comunicación política y la tecnología. O sea, la, la gran mayoría de estos movimientos, ¿cómo han crecido? ¿Ha habido represión? Ha habido un movimiento conectado que ha estado viendo esto y cómo la gente de comunicación hemos conseguido que el efecto de solidaridad, cuando hay represión, propagarlo y expulsarlo, ¿sabes?, para atraer más simpatía y más conexión. Entonces, el streaming ha sido una de las herramientas más importantes que hemos usado, ¿vale? Bueno, solo el 6% de la gente que participó del 15 de en las primeras movilizaciones no tenía ninguna red social, pasa. Las formas de participación se han aburridado, el 96% de la gente participó por Facebook, 66% en asambleas y acampadas, es decir, las formas de participación digital y analógica están juntas, es absurdo separarlas, hay que coger lo mejor de cada una y retroalimentarlas, pasa. Bueno, esto es un poco cómo montamos esta movilización, yo estaba en Democracia Real ya casi desde el principio, llevaba el Twitter, bueno, y cómo… Aquí, cuando estábamos jóvenes ahí montando la manifestación, ¿no? Pero, ¿cómo conseguimos que grupos pequeños, digitales y analógicos construyeran una movilización distribuida que, que llegó a todo el país? ¿sigue? Bueno, ese es el modelo multicapa explicado, ¿no? Está la red de Twitter del 15M y está la red de Facebook, ¿no? Cómo se articuló esta interacción multicapa entre capas digitales y capas analógicas, la gente se va desvirtualizando y cómo se genera esa dinámica de autoorganización. Esto fue muy gracioso que no salía, los medios del Estado no querían que se viera. Eh, la, las plazas, entonces los medios digitales estaban sacando, entonces eh, hasta que no empezamos a abruchar a los medios extranjeros con el Twitter y tal, pues no hubo la, la, la, la portada del Washington Post, ¿no? Hackear, de alguna manera rompimos en la represión, en la represión, el, el corte de comunicación de los grandes medios a través de la capa digital internacional, ¿no? Y cómo se obligó a que todos los medios hablaran, sigue, sigue. Bueno, uno de los conceptos que son importantes que hemos trabajado estos últimos años es el concepto de liderazgo temporal distribuido. No hay un único de liderazgo, hay múltiples actores y cómo se conecta la inteligencia colectiva, ¿no? Por eso no es solo el candidato, solo el partido, solo cómo se articula una constelación de grupos para generar una dinámica de, de liderazgo distribuido. ¿no? no es siempre el mismo líder, la misma persona. Tal. Sigue. Fuera. Sigue. Fuera. Eh, bueno, Un movimiento muy de masa, muy transversal, eh, un millón y medio de personas participaron muy activamente en 2011-2012, ocho millones y medio participaron de alguna manera, que son datos eh, muy bestias, y 34 millones eh, apoyaron. ¿Sigue? Bueno, uno de los elementos clave, como decía, es cómo están conectados, porque al final todos son redes, redes neuronales, redes digitales, redes sociales, entonces lo que nosotros intentamos era cómo extender y cómo están conectados los cerebros y las redes digitales para extender los estados de ánimo, de empoderamiento, ¿no? Cómo se extiende la indignación, la esperanza, el miedo, ¿Sigue? ¿no? Me acuerdo ahí la Plaza del Sol cuando lo recuperaron, ¿no? Que empezó a cantar la Plaza? Ha empezado la revolución, otra ¿No? Toda la Plaza del Carajo empezó a cantar y la gente que estábamos viendo el stream era wow, vamos a ocupar todo el país, ¿no? ¿Cómo se transmite ese afecto político? ¿No? Y cómo levanta los cuerpos y cómo en las redes podemos conectar y dirigir eso. ¿sigue? Bueno, este es un análisis, no lo voy a mostrar ahora, después pasaré todo el material, pero este es un análisis de Big Data que utilizamos para el cambio. Nosotros utilizamos estrategias digitales para, para la revolución y conocimiento científico y este fue un análisis con que hicimos sobre las emociones del 15M. ¿no? Vimos que los tweets del 15M tenían el doble de carga emocional que los tweets estándar de los, de los movimientos. Tal, ¿no? Y aquí vimos que el empoderamiento y la indignación, como ya sentíamos en las plazas, pues fueron muy importantes. ¿sigue? Este es otro análisis que hicimos, ¿no? que es dinámico, pero no voy a enseñar, de cómo se construye la inteligencia colectiva, cómo se sincronizan los cerebros, ¿No qué pasa cuando miles de personas están hablando al mismo tiempo de, de algo que está pasando, ¿no? y cómo esa inteligencia se va conectando, ¿No qué pasa en el lenguaje, cómo nos conectamos a través de palabras que son comunes. ¿sigue? Bueno, esto es un análisis de topología, sigue. Esta es la red del 15 m 3 días antes de que explotara, que es, como veis es muy pequeña, son 3.000 nodos, ahí están los colectivos que lanzaron el movimiento, sigue. Y aquí, una semana después, 100.000 nodos. ¿no? ¿Cómo hay este crecimiento en escala exponencial de que una cosa que es muy pequeña, ¿no? que es micro, pasa a ser meso y pasa a ser macro? ¿no? ¿Cómo hacemos crecer la dinámica de autoorganización con los conocimientos que tenemos? ¿Sigue? Bueno, esto es una comparación de la red de los partidos, ¿no?, de las elecciones del 2011 y la red del 15M, ¿no?, estas no cooperan, estas sí, ¿no?, esa es una diferencia importante y es una complejidad que tenemos dentro de las candidaturas municipalistas porque quiera que no, nos meten en el campo de los partidos y la competencia, pero nosotros tenemos que pensar estas lógicas, ¿sigue?, ¿sigue?, ¿sigue?, Bueno, esto es un… ya estoy acabando, esto es un, un gráfico que hicieron aquí un poco de cuáles fueron los colectivos que empezaron y cómo evoluciona el 15M, cómo estalla un ecosistema que yo creo que esto es muy importante y que tenemos que seguir agrandando nuestra candidatura, tienen que ayudar no a centralizar el ecosistema, sino a hacerlo proliferar no y que haya bordes alrededor de nosotros que ayuden a, a generar los procesos. Y yo creo que ya ha acabado, faltan una está lo mismo, sí, ya está. Bueno, pues eh, así a esta velocidad, perdonad la velocidad. <risa> De hecho, igual hasta, pues, podemos, podéis añadir algo si queréis y todo, porque ha sido todo tan rápido. Como re respirar y así. Eh, bueno, de todo lo que ha contado T Toret, no sé si hay alguna... Manera. Vale. ¿Esto está sirviendo? Sí. De todo lo que ha contado Toret, lo ha, lo ha, creo que lo ha dicho algo algún momento por encima, pero creo que la palabra clave que hemos usado un montón eh, eh, en este tiempo de hecho hay dos palabras claves, desbordes y apropiación. Es decir, todo esto pasa porque ni siquiera en la cabeza de Toret, que estaba allí desde el principio, ni en la mía, que también estaba en la Puerta del Sol desde el principio, cabía eh, todo lo que pasó luego. O sea, eh, eh, todo esto desborda cualquier marco, previsión o intento de controlar eh, esta cantidad de gente. Y ese desborde sucede porque la gente se apropia de lo que está pasando y es capaz de, eh, si, lo, si lo reducimos a esto que estamos hablando aquí, de, de que es la comunicación política, es capaz de producir sus propios mensajes y convertirse eh, en emisora y en, y en activista de la comunicación en estos procesos. Entonces, eh, volvemos a ir súper rápido y pasamos de todo esto a todo lo que pasó después, 15M, movilizaciones varias y ciertos debates dentro de las... De, la, de esos movimientos sobre el techo de cristal y cómo el cambio de sentido común que veíamos que estaba pasando en las calles no se traducía a las instituciones. En algunos sitios empezamos a pensar cómo hacer para conseguir romper ese techo institucional y también seguir con todos estos cambios dentro de las instituciones para conseguir eh, que hubiera cambios eh, normativos y hacernos apropiarnos de nuevo de lo que era de, de una cosa que también es común que son las instituciones pones eso y yo os voy a contar también rápidamente... Vale. Sí, bueno. Eh, os cuento también rápidamente en cinco minutos lo que hicimos en, en Ahora Madrid, centrándome sobre todo en cómo hicimos la campaña. A mí me molaba esta. Eh, estuvimos con estos debates de cómo hacemos, hostia, hay unas elecciones en, do, en 2015, venga, va, nos presentamos y tal, como... Eh, y hubo distintos eh, movimientos de confluencias en un montón de ciudades que bueno, yo creo que la mayoría de la gente que estáis aquí más o menos lo habéis seguido y lo, y lo conocéis porque darnos en la parte de la campaña, eh, nos presentamos, eh, estamos en abril de 2015 o en febrero fue cuando se presentó la, la marca, no antes marzo bueno, entre, fe, entre febrero, marzo, abril se va configurando lo que va a ser la candidatura para las elecciones de mayo de 2015 y en, ¿tengo aquí apuntado? en marzo de 2015, eh, de todo ese proceso de, de negociación, de movilización política que había habido en, en, en Madrid, que es el caso en el que me, me voy a centrar, para ver cómo nos presentábamos y cómo llegábamos a las elecciones, de repente nos damos con la marca esta que llamamos ahora Madrid y aparece una señora que se llama Manuela Carmena, que parece que según otros... Eh, cálculo pues puede ser una buena acción y de hecho hay unas primarias y, y las ganas y eh, pues algunas personas que veníamos haciendo estas cosas del Twitter y de todo lo que ha contado Torres decimos bueno pues vamos a abrir una cuenta en Twitter el 13 de marzo de 2015 y nos presentamos a, para empezar la las campaña electoral con este eh, desfase fase, estas esta slide es un poco antigua eh, Esperanza Aguirre tiene eh, durante la campaña subió y bueno empezamos la campaña como en, con esa eh, disparidad de 40.000 el primer día de campaña creo que estábamos en 40.000 versus casi medio millón de seguidores que tenía Aguirre y así esa disparidad en todas las la cuentas o toda la presencia digital de todas las de todas la, las herramientas digitales que teníamos para la candidatura. Actualmente Manuela Carmena tiene 700.000 seguidores y Esperanza Aguirre sigue medio millón. Aparte de que no tiene concejalía y todas esas ya no es concejala y todas esas cosas que también os habéis enterado que le pasaron luego. Eh, para hacer este giro, todo lo que pasó tiene que ver con todo lo que nos ha contado Toret. Seguimos. Y bueno, también la campaña fue una cosa que supongo que también seguiría: es que fue como eh, bastante emocionante, pero sobre todo porque no se estaba, porque era totalmente inesperado. Eh, y lo más guay que pasó en ese tiempo es que nosotros eh, hicimos el, el grupo de comunicación de Ahora Madrid, intentaba ser un grupo de comunicación. Eh, pensado de la manera más lógica que nos ocurría, no? el grupo de redes, el grupo de prensa, el grupo de, eh, que se encargaba, el grupo de redes llevamos la cuenta de Facebook y de, y de Twitter, el grupo de prensa se encargaba de la relación con los medios y mandaba notas de prensa y hacía ruedas de prensa y todo el repertorio tradicional de medios, el grupo de gráficas hacía sus gráficas, carteles, el grupo de audiovisual hacía vídeos que luego distribuimos por redes sociales, pero el, la cosa funcionó, porque eh, operaron estos fenómenos de desborde y de apropiación, y por ejemplo teníamos el caso de eh, Madrid con Manuela, que fueron una gente que de repente pues empezaron a hacer carteles, eh, memes en internet, lanzar hashtag, y hay muchísima gente que no conocíamos que estaban haciendo la, la campaña mucho más allá de lo que era el grupo de comunicación de la Madrid. Y en Barcelona pasó, ah, no hay slide, del, el, bueno estaba bajo el movimiento de liberación gráfica que fue una cosa que empezó, en, eh, que, que, que el, el primero ocurrió en Barcelona, en Madrid se copió para hacer esa cosa que se llamaba eh, Movimiento de Educación Gráfica de Madrid, que básicamente eran diseñadores gráficos que también estaban produciendo su propia campaña. Eh, no sé si quieres contar tú algo de la parte de análisis. No, nada más, simplemente que, que también se, se hizo en la calle, o sea, to, to, to, todas las infografías que, que se hicieron dentro de las redes, también se, eh, se trasladaron eh, eh, a las calles, la gente hizo dibujos y se hizo todo este desborde. Y es simplemente pues, eh, ver, el, ver, ver eh, el alcance de los, eh, de los hashtags de, de campaña, que, eh, que simplemente los de Madrid ya llegan eh, a niveles de, eh, de campañas eh, a nivel eh, eh, eh, eh, nacional. Vemos cómo se disparan los followers de Manuela respecto al resto de, de candidatos... Y, y bueno, en, y en Facebook eh, pasa lo mismo, que se dispara mucho eh, el alcance de, eh, eh, de las cuentas. Así. Y esto es un debate que se hace antes de campaña, donde básicamente aquí está el PP, que el, la, la posición son estos dos, estos dos eh, grupos aquí al, al, al lado y todo lo demás es el debate eh, eh, en torno a Ahora Madrid y, y otra gente que está apoyando eh, eh, la candidatura. El final ya lo sabéis, cuando decimos Manuela, aquí eh, el análisis de la cuenta y tal, realmente Manuela no es una persona, sino un personaje colectivo, como contaba Toret. Así por contar el rollo Insider, pues eh, yo conocí personalmente a Manuela en julio y yo llevaba su cuenta desde que la abrimos. Eh, había hablado con ella alguna vez, pero vamos, la primera reunión para decir oye, ¿qué hacemos con la, tu cuenta de Twitter, por cierto? Ah, vale, pues fue en julio. Eh, era un personaje colectivo evidentemente muy alimentado en el cual tenía un gran peso una persona que le ponía carne iba a la tele y eso se realimentaba con la cuenta de Twitter, pero era una identidad que, que se estaba trabajando a nivel narrativo y construcción del relato desde un espacio mucho más amplio que funcionaba con estas lógicas horizontales eh, y de cooperación en común que habíamos aprendido en las plazas en el 15M o habíamos empezado a aprender mucho antes pero se, se afinaron mucho durante aquellos años. Y eh, por pasar ya directamente, no estirarme mucho aquí. ¿Tienes? Salto a, a, a lo de. La de Tú eres nuestra. Esa es. Esta cosa del desborde y de la apropiación también tiene cierto truco. O sea, cuando tú haces una campaña. Nosotros hemos aprendido que para hacer una campaña de comunicación que tuviera esa potencia de, de poder ser apropiada, y de poderse desbordar, había muchas cosas que se podían hacer para facilitar el, ese fenómeno y para que la gente se sintiera que podía ser eh, parte de ella. Por ejemplo, nosotras trabajamos eh, con la gente del Movimiento de Liberación Gráfica, desde, me refiero desde el Grupo de Comunicación propiamente de Ahora Madrid, trabajamos con la gente del Movimiento de Liberación Gráfica, trabajamos con Madrid y con Manuela, que nos sorprendieron, pero nos empezaron a llamar y entonces nosotros pues los coordinamos con ellos, les pasábamos... Eh, agenda y cosas para que pudieran trabajar juntas y además cada vez que pensábamos en las acciones de comunicación de la campaña eh, hacíamos cosas para que fuera eh, lo más fácil posible que la gente se hiciera parte de, de ellas. La manifestación más, más, explí más explícita de esto que os estoy diciendo es este post que escribimos en el blog de Ahora Madrid en el cual explicábamos qué podías hacer para formar parte de la campaña pues estas cosas de comparte en redes sociales estos son nuestros perfiles aquí tienes un, unas imágenes descárgalas pontelas en tu avatar eh, colabora la difusión estuvimos organizando pues lo, las pegadas estas colectivas cuando de repente aparecía eh, pues en todo un barrio lleno de carteles que no venían con logo, el logo de ahora Madrid pero tenían la cara de Manuela o hablaban de la candidatura pues ahí en gran parte sí que había gente organizando eso ...que estaba conectada con, con la gente que en ese momento formaba ahora Madrid. Y todo este tipo de instrucciones, incluso esta narrativa, esta línea de relato que trabajamos mucho... ...bueno, no tiene sonido el sonido de la música, ¿no? Como pensar que todas éramos parte de eso y que detrás de este personaje colectivo que, que era en ese momento había toda una ciudad que tenía unas ansias de cambio y un deseo de que, de que bueno que pasara lo que realmente pasó en esas elecciones. Todo esto es una cosa que se puede tener en cuenta, que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una campaña así eh, y que bueno tampoco vamos a dar aquí claves en cinco minutos, pero la cosa es verse otras campañas que se han hecho en este plan y fijarse en qué teclas se pueden tocar para que eh, sientas realmente que eso te, que es algo que te puedes apropiar y que tiene que ver con, con, con lo que tú quieres que pase en tu ciudad. Y además esto tiene que estar muy conectado con las políticas de participación dentro del, del espacio político que estás intentando difundir o promover con tu campaña. Eh, entonces ya, por ter, la parte de la campaña no me voy a extender más, pero vamos a hablar de algo que pasó solamente un día después, de que, o el mismo día de hecho empezó a pasar, eh, de que se fuera la sesión de investidura de... Estos en general, todos los picos virales que ha habido, que han sido muchos, y creo que eh, Marta va a hablar del primero, que es eh, el de Zapata, ¿no? Sí. Vale, pues no lo tenemos, pero el mismo día en que fue la sesión de, de investidura de la alcaldía, que todos los, de la alcaldesa y que todos los concejales tomaron posesión de su cargo... Eh, se empezaron a mover por internet unos tweets de uno de los concejales que había sido nombrado concejal de cultura ese día que era Guillermo Zapata que eran tweets que él había hecho en un momento incluso antes del 15M en el cual ni siquiera pensábamos en Twitter como un espacio de participación política sino como un espacio de chat con nuestros colegas y él hizo unos tweets que todo el mundo, ha, unos chistes que todo el mundo ha podido hacer o casi todo el mundo en, en un momento en un contexto de conversación informal no y eso es, tweets empezaron a circular por, por internet, supongo que, que todo el mundo que está aquí lo, seguiría esa política en su día, no sé si es que no sé si detenerme más porque no no, no decir nada. Sí. Conocéis el caso de Guillermo Zapata. Sí. Vale. Eh, lo que quería traer de este caso, que es que nos jodieron ahí a la primera, es que pone muy de manifiesto la ruptura que había entre lo que nosotros creíamos que era el sentido común de Twitter o sea, lo que nosotros creamos que era el sentido común, eh, porque en realidad había dos mundos eh, que tienen que ver también con la imagen esta que ponía antes Torres de las tres capas, ¿no? los medios de comunicación y lo de medio que eran las redes. Eh, pero ahí se manifestó muchísimo la ruptura y también la ruptura entre esas culturas políticas que derivan de esos modelos de comunicación. Eh, esos tweets se movieron durante los primeros días y en 48 horas. Guillermo Zapata había sido destituido de su cargo en la concejalía frente a la concejalía de cultura por una acción, por una corriente de opinión que habían construido entre los grandes grupos mediáticos de, de este. Por decir un dato, eh, lo levantó una diáspora eh, americana eh, y de ahí saltó a, a los medios más, eh, o sea, a los políticos de derechas y de ahí a. a saltó a un nivel internacional incluso. Sí, pero para mí quien empezar a hacer esos tweets es un poco anecdótico. Lo que me resulta más interesante o que tenemos que tener en cuenta y no perder la vista es eh, cómo hay una ruptura en esos dos niveles de sentido y cómo nuestros representantes políticos, incluso los que participan en estas dinámicas que vienen de, de Internet, o sea, la, la propias gente de nuestras candidaturas de Ahora Madrid y también Maternal Común y Podemos y todos los nuevos partidos que podamos pensar también participan en esa cultura política y mediática, por decirlo cronológicamente, del pasado. Que eso sigue siendo gran un una, gran eh, eh, prescriptores o sea, ahí están los grandes prescriptores de, de la opinión política. Y es de nuevo otro techo, aparte del techo institucional, el techo de los medios de comunicación o de los generadores de opinión pública de, de masas, que tampoco sabemos ahí muy bien cómo resolver eh, Está el dato que siempre, que es como muy obvio y parejo aquí la ceniza, pero viene Torres y habla de todas las revueltas y tal, y nos, y nos lo cuenta a través de hashtag, cuando, pues bueno, en España, que es donde más se usa Twitter, eh, son el 39% de la población. Y en esas fotos de la, del, del Cairo, pues tú me dirás cuánta gente había que usar a Twitter en Tahrir. Eh, claro, mola mucho, eh, por, sobre todo porque Twitter nos ofrece una, una capacidad de análisis de datos que es increíble y, y brutal, pero tenemos que ver, el siguiente reto es ver cómo salvar esa, ese, ese lag que hay con, entre lo que nosotros creemos que es el sentido común, eh, porque lo vimos a, a diario en las redes, y lo que es el sentido común en todo el entorno mediático. Ya Después de destruirle la siguiente parte de la charla a no, Está bien, pero la, la revolución rusa no todo el mundo sabía leer y Chiskra, el periódico, no lo leía todo el mundo. ¿Sabes? Eh, también no, eso. Era, no quería centrarme en esa parte, simplemente no, no, sí, sí. ver la, la fractura de, de sentido también dentro de nuestra propia organización. No mientras tanto fuera, sino como pues un concejal de ahora Madrid perdió su, su plaza en su puesto en el gobierno por algo que tuvo que ver con un estado de opinión pública que no se creaba aquí, sino en otro espacio mediático. Eh, y ahora te ah, ¿Sí? Vale, eh, me dejas ahí para que pueda pasar yo eso y no tenga que estar eh, Vale, bueno, yo creo que la campaña ellos que son muy modestos y muy mis compañeros de Madrid, pero realmente hicieron una campaña alucinante, porque realmente no... Ya, pero yo creo que tiene un valor tal, porque yo personalmente creía que no ibais a ganar, y gracias a la campaña, y que la hizo la gente, pero que tuvisteis la capacidad ¿no? de abrirla y tal, mucho, ¿no? yo creo que la situación en Barcelona era era distinta, ¿no? porque Ada Colau no era una persona que venía de fuera, sino que empezó la cosa desde abajo con, con todos nosotros, entonces eso también cambia mucho la dinámica, pero bueno... Bueno, yo, voy, a mí, yo odio esto de hablar de redes sociales, yo odio esto de, ¿sabe? Yo hablo de tecnopolítica, ¿sabe? porque no es solo ay, el Twitter y es chorradas, no. Formas de movilización en red, digitales y analógicas, conectadas, generando nuevas formas de movilización transmedia, ¿vale? Que hoy estamos, la vida digital es nuestra vida también, ¿no? Entonces voy a explicar algunas, algunos elementos de cómo nosotros, algunas de las claves, ahora ha salido un libro que os recomiendo, se llama eh, ¿Cómo ganamos las elecciones? El libraco. ...vale, que es un libro de gráfica muy chulo y tal... ...y ahí escribimos con cuál y un artículo... ...de nueve claves comunicativas de la Victoria de Barcelona en Común... ...pero bueno, voy a ir muy rápido... ...voy a intentar un poco más, voy a ver el tiempo, dame el tiempo que... 20 minutos, vale, solo ni 20 y 40 acabo... ...ok, vale, este es el día de la presentación... ...una, una nota histórica que creo que es importante antes de empezar la explicación... ...hicimos una comparativa, un estudio de, de los sitios donde había sido muy potente el de 15M y donde se habían generado, bueno, este gráfico no es nuestro, es de, no sé, de diagonal, no sé qué, pero había una coincidencia muy fuerte, donde había habido movimiento 15M muy fuerte y donde había candidaturas municipalistas. Pero bueno, voy ya al tema. Bueno, uno de los temas, que ya había retomar un poco las cosas que había dicho antes de modelo tal es cómo o sea, nosotros hemos explorado la retroalimentación comunicativa y organizativa entre redes digitales y redes territoriales, ¿vale? Entre el territorio físico, entre toda nuestra dinámica eh, asamblearia local, de los grupos locales de en de Barcelona y toda la capa digital, ¿no? Ahí, ahí pode, este, este gráfico, ¿no? Prensa, capa física, Twitter y estos eran los puntos de, de votación de los sistemas de votación para las primarias. Volvemos, ¿no? Voy a insistir, este es mi tema, yo insistiré, multicapa, ¿no? Intentar entender que la disputa política hoy es en todas las capas. Si nosotros abandonamos esta capa, bueno, que es lo mejor de las cosas que tenemos, o si olvidamos esta y si no hacemos retroalimentar las capas, si no, ente no entendemos cómo la capa mediática trabaja contra nosotros y cómo nosotros la podemos hackear, es difícil pensar tal, ¿no? Pues esta idea, ¿no? ¿Cómo están conectados las dimensiones espacial, ¿no? por ejemplo, todos los eventos que hacemos en Barcelona en Común, todos están con streaming, Twitter, ¿por qué? Porque ampliamos la conversación, ¿vale? Porque ampliamos, el aumentamos el espacio de la comunicación creando una, una dinámica de comunicación online. Bueno, este es otro esquema de otra cosa que estoy trabajando ahora, eh, que es nueva, ¿vale? Y es un, un esquema que trata de expli explicar cómo se dan las dinámicas de una lógica horizontal de empoderamiento que impulsa lo llamamos bottom-up dynamics, no, dinámicas de abajo arriba, que son capaces, que con el uso tecnopolítico de las redes digitales y el movimiento municipalista es capaz, es capaz somos capaces de pasar de lo que teníamos antes, movimientos sociales de escala micro, a escala meso, ¿vale? que es la escala de ciudad, meso y macro, ¿no? y cómo hemos conseguido construir... Trans-scalar dynamics, dinámicas trans -escalares. ¿cómo hemos conseguido conquistar espacio? O pasar de que éramos colectivos ¿no? relativamente pequeños a que ganamos ciudades, bueno, algo ha pasado. ¿Cómo se ha generado esa dinámica? ¿Qué dinámicas micro-meso se han articulado para generar dinámicas macro? ¿Vale? Y, e y eso es lo que estamos haciendo trabajo, podríamos decir, científico y de estudio serio sobre eso. Bueno, nosotros empezamos consiguiendo 30.000 30 firmas. Después teníamos muy claro que para ganar el movimiento municipalista había que construir un movimiento. Para ganar, que ganar el ayuntamiento no es ganar, no es empezar a conquistar un trocito de poder, no, porque la batalla es mucho más compleja. Pero teníamos claro que, que había en la capa física, en movilización de calle, no, de los barrios, que también los activistas de barrio también tienen internet y también están organizados en Telegram. Pero como eso era muy importante. Bueno, esta es la estructura organizativa que nos dimos, pero bueno, y estas son algunas de las herramientas que usamos. Es decir, toda hay una capa física de la organización, de reuniones físicas, pero después hay un entramado de relaciones digitales, de grupos de Telegram, de herramienta y tal, que trama y que genera la potencia... No, las reuniones físicas tienen su guay porque es el ancho de banda más grande, ¿no? Uno a uno, ¿no? Es pero la parte digital genera otras potencialidades y, otra, y otra, una intersección entre dinámicas digitales y presenciales que aumenta. Bueno, una, esto, esto fue una gráfica que cogí de, de unos papelógrafos que de la gente los, de, de las registradas. ¿no? En los momentos álgidos de la campaña había dos eh, Barcelona sabéis que tiene 1.600.000 habitantes, teníamos 2.000 activistas en espacios organizados y 15.000 personas registradas en nuestro sistema de participación que se llama Participa, que se lo robamos a Podemos. Procesos de participación, no voy a hablar de esto, pero fue muy importante. Las dinámicas de participación online, cómo se hizo el programa, abriendo siempre espacio. No sé, porque lo típico es mi grupo colectivo aquí hablando con cuatro amigos. No, siempre abrir, siempre abrir espacio, siempre abrir espacio para participación abierta de la ciudadanía, incorporando y mezclando las mejores de las cosas analógicas con las digitales. ¿Cómo voy de tiempo? Muy, muy bien. Vale, bueno, es esto de las herramientas que utilizamos, Democracia S, que sirvió para construir el código ético, el programa, aquí la gente podía hacer anotaciones, podía discutir y otra vez, multicapa, o sea, había reuniones de espacio físico, pero después abríamos la participación al digital e incorporábamos el feedback de la ciudadanía y de mucha gente que no puede participar al espacio físico o no, o no le gusta o no quiere o tal, ¿no? Siempre esta lógica que aprendimos del 15M de, de la inclusividad. Bueno, esta es otra de las herramientas de participación, pero bueno, ahora voy a, voy a las chichas de la campaña, ¿vale? Porque no voy a explicar el en común, pero sí a la campaña. Eh, nosotros hicimos un trabajo, no sé si vosotros también, pero yo hicimos un estudio de targets electorales, ¿no? Pues los sociólogos y los tal que tenemos que son muy buenos, pues nos dieron cuáles eran los targets, ¿no? Cómo queremos que la campaña, ¿no? Pues yo qué sé, eh, los barrios populares, clases trabajadoras, clases medias, las minorías, atencionistas, jóvenes, ¿cuál era el target, vale? Electoral. Si queríamos ganar, ¿a quién había que tocar? ¿no? Y entonces, con eso, cómo orientar la comunicación política en torno a los targets que, de alguna manera, planteamos. También, yo que soy un friki, pues, empecé a a buscar todos los estudios de medios, de consumo de medios. ¿Qué ve la gente en Barcelona? Pues los barrios populares ve la sexta y cuatro. Y la gente de clase media, alta, clara parlante, ve TV3 y sé que, sé que en qué horarios, qué consumen, cuánto Facebook, en qué barrio... O sea, estudiar territorialmente el territorio digital y el físico. Sé que en los barrios populares no le gusta a la gente los partidos. En los barrios populares a la gente le gusta a los candidatos. De hecho, Ada Colau pues, arrasó en eh, los barrios populares porque era ella. ¿Vale? Pero sin embargo, la gente más progresista de clase media le gustaba a los partidos. Es decir, estudiar los hábitos de consumo digital... Y de información, también mainstream, ¿no? De cada, cada zona para entender cuáles son las estrategias que tal. estilos de comunicación. Claro, nosotros empezamos llamando guañen, ¿sabes? Más ambicioso y claro, vamos a ganar. ¿Sabes? Que ese, ese impronta del 15M de, de la convicción, ¿sabes? Fue lo que generó performativamente el escenario donde íbamos a trabajar. ¿sabes? Nosotros vamos a ganar. ¿sabes? Somos los que no hemos ganado nunca y ahora vamos a ganar, ¿no? Ese, ese estilo ambicioso, propositivo y que combinaba dinámicas de red y calle. Bueno, algunas claves comunicativas de la campaña, que ahora las de la ganaré, ¿no? Ocupar el frame, todo el mundo sabe lo que es el frame, ¿no? No pienses en un elefante, ¿en qué piensas? En un elefante, ¿no? Los marcos, ¿no? ¿Dónde se da el debate? ¿no? Pues nosotros conseguimos imponer el marco ganador para que se deba hablar de lo, cómo nosotros queríamos que se hablara y del tema, ¿no? Ahora lo explicaré más. Eh, pues el tema de la emoción, ¿no? Bueno, también Dada Colau es fácil, ¿no? Porque tiene esa, esa fuerza, ¿no? Vibrátil así, ¿no? Que te rompe y te emociona, ¿no? Pero sabíamos que la emoción era una clave central, o fue en el 15M, para extender el relato y para que fuera creíble y tal. Después, bueno, pues la cosa de la recomposición de los partidos, pero claro, el motor ciudadano y tal. Okay. Bueno, uno de nuestros principales valores, ¿no? que pues, era que computaba en ¿no? este algoritmo social, que era este ritmo del bien común que construimos entre toda la gente, era pues que teníamos una, una portavoz, pues, que tenía una trayectoria, que estaba muy vinculada al 15M y eso nos da una legitimidad muy fuerte, pero claro, tuvimos que trabajar mucho con ADA, ¿no? eh, más eh, cercanamente, para que empezara a entender que ya tenía que ser alcaldesa ¿no? y que no ahora estuviste, tenía que empezar a a poder hablar a otra, ¿no? Y hay todo un trabajo, toda la gente que, que seis concejales aquí habrá pasado, ¿no? De ser activistas del concejal, pues hay un trabajo psicológico, ¿no? Y personal que, que hay que hacer, ¿no? Pero está claro que ADA ha sido un valor muy importante, ¿no? Como símbolo, ¿no? Porque agrupa los valores del municipalismo y muchas cosas, ¿no? Esto es lo que decía sobre el tema del frame, ¿no? Nosotros sabíamos que si la campaña éramos capaces de imponer el frame o trias o colau, o la derecha o nosotros, nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque eliminábamos todos los demás rivales. Entonces, todos los demás rivales no existían. Entonces, el día que, consigue, que salió las primeras encuestas y que estamos insistiendo, ¿no?, con esta narrativa, no, discursos, no, o trías o colado, o trías o colado, ¿sabes?, hasta que conseguimos en la última, una de las primeras encuestas salió que se veía que tiré colado lo podían ganar y entonces se impuso ese frame. De hecho, gracias a Risto Mejide, quiero saludar aquí a Risto, que fue el que director de campaña. ¿Sabéis quién es Risto Mejide? Sí, este es el señor que fue eh, ganó una pasta, sino el, el, el jefe de campaña del de PSC. Pues él nos hizo un gran favor, yo se lo agradezco, porque eh, cogió nuestro frame y puso toda la cartelería de Barcelona del PSC era trías o colau, no jodamos y digo, tío, gracias por reforzar nuestro frame gratis, gastarte toda la pasta en reforzar nuestra movida, gracias Risto ¿Vale? eh, bueno, pero hicieron ridículo nos da razón. bueno, otra cosa fue la dimensión de capa física, sabes hicimos eh, periódicos para repartir los metros y tal, que fue muy importante, ¿no? el trabajo de hormiguita de base y tal eh, bueno, grandes actos de movilización en los barrios y tal, que me dediqué a hacer fotos aéreas y me gustó bueno, después los grupos de Telegram, no sé si en otros sitios, pero en Barcelona en Común ha sido alucinante, o sea, porque se ha molecularizado la organización, es decir, cientos y cientos y cientos de grupos de Telegram de cada grupo trabajando, conectados y bottom up, una asamblea permanente, una inteligencia colectiva distribuida de abajo arriba, ¿vale? Que esto es la diferencia a muchas otras cosas, ¿vale? Pues, bueno. Ha sido muy importante Telegram, porque, claro, en el 2011 teníamos Twitter y Facebook, que era para afuera, pero Telegram es el, el cerebro interconectado de Meso escala, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Grupos pequeños conectados que son capaces de coordinarse y trabajar en adelante. Bueno, en Twitter arrasamos, eh, conseguimos 110 horas de trending topics, 9 trending topics en, en 14 días. El segundo partido en Barcelona sacó 10 minutos, nosotros 110 horas, esos son muchos millones de personas que nos ven a diferencia de los demás. Esto es una vista de uno de los días y tal, pero no me voy a enrollar. Esto es más vista de Twitter, arrasando y tal. Bueno, este es un estudio que ha hecho Pablo Aragón, que me parece muy relevante. Estos son todos los partidos de la campaña electoral. Aquí tenemos el PSOE, eh, PP, PSOE, Ciudadanos, Convergencia, Esquerra, CUP y este gigante verde somos nosotros. ¿vale? Bueno, una, una cosa muy interesante, y ahora voy a estudiar más explicar esto y por qué es tan importante, aunque esto es Twitter y es una capa. Recordad, multicapa, ¿no? En todas capas tenemos que potente y tienen que conectar entre sí. Pero lo interesante de este estudio que ha hecho Pablo Aragón es que hay siete partidos y hay ocho clústeres. Clústeres son agrupaciones de nodos. Barcelona en Común son dos clústeres y los demás uno, ¿vale? Y ahora explicaré qué es la potencia de eso, ¿no? Vale, pues la estructura de eso tenemos. ¿Lo veis bien? Porque esto es muy bonito. Está, está el clúster front, de, de frontend, que está Barcelona en común y Ada Colau, y todo este clúster verde distribuido. Bueno, vale, estoy yo, aquí está algo muy guapo. Y está toda esta red distribuida de gente, es el movimiento. ¿vale? Tenemos, entonces tenemos la parte de partido distribuido con candidato y, y, y tal, y después tenemos una, una red distribuida en lo que nosotros hemos llamado el frontend. Conocéis la terminología del software, ¿no? El frontend, lo que se ve, ¿no? Hicimos una buena performance de que éramos un partido, ¿no? Está el candidato, y la, ¿no? la candidata y el partido. Pero lo potente y lo realmente eh, que marca la diferencia era el backend, ¿sabes? Que es la estructura distribuida del movimiento. Tú le puedes quitar los nodos más influyentes de retuit de toda la campaña y la red resiste, es resiliente. Las puedes atacar y atacar y atacar, pero la red resiste porque no tiene un nodo central, ni dos nodos centrales. Es una red distribuida, ¿vale? Entonces, combinamos, yo nunca había visto una red así. Dos clústeres muy conectados, uno para afuera y otro distribuido de base resistiendo a la historia. vale Bueno, los eventos de Facebook fueron muy importantes eh, porque eh, nos dimos cuenta que los eventos de Facebook generaban otra... Otra dinámica más bottom up. No sé si sabéis que los eventos de Facebook llegan las notificaciones al teléfono. No y tengo un amigo. Tenemos la suerte también de tener un montón de asesores internacionales de amigos que no habían ayudado de otras partes del mundo. Y decía uno de ellos, Marcelo Blanco, decía: una persona que está en tu evento es un militante tuyo. Háblale como un militante y haz que lo construya contigo. Vamos a levantar esta información. Siempre los call to action, ¿no? Venga, ayúdame a compartir esta información. Invita a tu amigo, a tu primo, a tu no sé qué, tal, no sé. Sabes. Alguien que orienta de la organización en cada capa cómo se tienen que participar los activistas para propagar la información en el momento y, y tal, o por los trending topics. Ahora, ¿cómo vamos a...? A las 7 salimos tal, o ¿cómo se orienta toda la organización y todo el ejército digital que íbamos construyendo y tal? Porque lo hemos, no ha salido así, lo hemos ido construyendo desde la campaña para conquistar... Claro, teníamos eh, los perfiles de ADA, ¿no? no solo Twitter y Facebook, bueno, no sé si sigue el Facebook de ADA, pero tiene un equipo muy potente de gente muy buena y tuvimos eh, niveles de impacto realmente alucinantes. Cuando hizo el post de los refugiados, no sé si acordáis, cuando pasó todo el tema de los refugiados, 6 millones y medio de impacto. Entonces, eh, bueno, y otra cosa, no sé si esto puede decir y tal… Pero bueno, eh, nos dijeron, porque claro, los comités de campaña son muy clásicos, eso no, no saben esto del internet y la vida contemporánea. Entonces ellos querían poner 10.000 euros para poner un anuncio en el periódico. Digo, no, no, no, no, no voy a ganar 10.000 euros para un anuncio en el periódico. Vale, pues le pedimos, nos dieron 3.000 euros para la parte digital. No, no, no sé si mucha gente sabe esto, pero eh, con 3.000 euros hicimos microtargeting electoral. Conocéis eh, un poco, bueno, campaña de Obama. Bueno, hemos estudiado cómo se han hecho las campañas en todos lados y pues el médico targeting electoral es muy importante. ¿Por qué? Porque Facebook tiene todos los datos de la peña y tú puedes lanzar justamente. Por ejemplo, nosotros sabíamos que teníamos a toda la gente, eh, por ejemplo, las mujeres, las de 30 a 45 años, todas se iban a votar a ADA, pero las jóvenes y más mayores no. Vale, Entonces, ¿qué hicimos? Segmentar para ella y cada post que veíamos que tal, ¡pum! Se lo ha lanzado y tal. Llegamos con 3.000 euros, 380.000 personas de Barcelona elegidas sabes que es un impacto alucinante por 3.000 euros pues esto por ejemplo, porque Facebook te permite inventar por ciudades y esto es una ventaja muy importante para el municipalismo y, y creo que es importante que aprendáis a hacerlo para arrasar en vuestra movida bueno aquí está la movida de Facebook cuántos me quedan tres estoy bien estoy bien, estoy bien. vale eh, esta es la red de Facebook este es el evento que hicimos con Pablo este, este es muy interesante no, que aquí estamos analizando otra capa, ¿no? Facebook, porque aquí tenemos el evento de Pablo Iglesias y Ada Colau que petó y había mucha gente, ¿no? que no que solo de lo seguía a ellos, pero interesante que esto es Barcelona en común, ¿vale? Y os fijáis, hay una parte que es común a Ada Colau y Pablo Iglesias y su fanpage, pero hay otra parte que no. De hecho, había mucha gente que seguía Barcelona en común que no seguía a Ada Colau ...distintos públicos... ...distintos targets y distintos lenguajes... ...distintos enunciadores ¿no? Si veis la amarilla... ...no sé si conocéis Movimiento de la Federación Gráfica... ...y son comúns ...son comunes. Eh, os lo recomiendo... ...porque hacen unos vídeos alucinantes... ...hemos puesto ahí en el material... ...era como la parte cachonda, la parte black de la campaña ¿no? ...porque siempre de los perfiles oficiales uno no puede decir lo que hay que decir... ...pero por eso se hace otros perfiles... ...que son más divertidos y más cachondos y puede decir las cosas... ...pues con el amarillo... ...son otros públicos... Más gente de la cultura, ¿sabéis? Gente que entraba en otra onda, pero que esto no le interesaba. Pero eso sí. ¿Entendéis? Múltiples enunciadores distintos para llegar a distintos públicos. Vale. Bueno, no sé si conocéis… ¿Alguien no conoce el RUNRUN? Run? ¿Alguien no lo conoce? Todo el mundo lo conocéis, ¿no? Bueno, pues esto fue un… Otro de los hackes buenos que hicimos en la campaña, bueno, no, Juan y otros amigos que tuvieron una idea muy brillante, que era hacer, necesitamos, que target, ¿qué?, castellano parlante, zonas populares, ¿vale?, gente que no le gusta la política, pero que un poco de cachondeo y tal, entonces convencimos a Ada, que nadie, que el comité de campaña no quería sacar este vídeo por nada del mundo, pero hicimos ¿eh? un jaquecillo tal. y tal, y convencimos a Ada, la hicimos que grabara el vídeo, y cuando estaba el vídeo ya esto, pues le decimos al comité, ¡ay, es, lo vamos a tirar esto, eh! Y, y, y, ¿Cómo vamos a poner a Ada cantando? Y digo, porque si así vamos a arrasar. No, no, pero es entonces nos van a criticar. Y digo, guay que nos critiquen, porque todo el mundo va a hablar de nosotros entonces el meme era tan eh, run, run, era como gente eso es una mierda, el eh, rum rum en las calles sabes como que estaban pegados al meme musical que los agarraba y tal, y daba el tono de la campaña el tono divertido, poderoso eh, popular y, y nos daba ¿no? el espíritu entonces analizamos ahí, ahí esto está hecho justo en los días de la campaña 170.000 visitas, ya está por 300.000 el segundo vídeo más visto, este es el vídeo no oficial de la campaña, no, ni siquiera lo lanzamos lo dejamos caer no hicimos ningún esfuerzo por moverlo, porque ya la gente lo iba a mover. Pues el segundo vídeo más bellezo, que fue, que fue el que hizo mi amigo Risto Mejide. saludo Risto. Eh, este tuvo 2.000 visitas y nosotros 180.000. ¿Vale? Esta es la diferencia de gente profesional a gente como nosotros, que somos los que arrasamos. Eh, bueno, pues la historia es que tal, lo petamos y tal, y ya para acabar, ¿vale?, que al final yo más rápido de cuenta y tengo más tiempo, así que voy a aprovechar mi minuto, ¿vale? Eh, vale. vale, pues claro, esto, todas estrategias y múltiples canales y tal, y tal, o sea, porque a mí cuando se habla de redes sociales, sí, usamos las redes sociales, pero usamos todo, todo, ¿sabes?, análisis en, en consumo de medios, estrategia electoral, todo, o ¿sabes?, porque... Creo que hay una idea muy simplista de realmente la batalla que estamos jugando. Y la gente que cree, no, ha hecho un Twitter, ha hecho un...". No, no es esto. Es meter ciencia y complejidad a la batalla política de la comunicación hoy, utilizando las redes, pero no solo las redes, y estando siempre al día de cuál es la cosa, que lo va a petar y tal. ¿Vale? Esto es... Pues esto éramos nosotros, ¿vale? Que no existíamos y después hicimos así. Y pues eso, petarla. Entonces, eh, otra cosa que creo que es muy importante, que era uno de nuestros objetivos, ¿no? que teníamos muy claro el análisis de, de clases de la ciudad, ¿sabes? Y aparte que era nuestro target, la gente popular, de hecho, los barrios más importantes, los barrios, no barrios, los barrios más populares y tal, fueron los que ganamos y tuvimos más tal. ¿no? Entonces, es muy importante ver pues, la segmentación de clases vinculada a la comunicación o recursos para entender cómo movilizar el voto en los sitios estratégicos, ¿vale? Y nada, con esto y un bizcocho, eh, ya está. Gracias. Vamos a hacer un turno de preguntas sobre, sobre las campañas y luego vemos eh, otras citas electorales. que no llegues, pero compáralo compar, eh, con la gente que compra el periódico. Va a ser mucha menos que la que entra a Internet. O sea, realmente es, es, un, es un algo limitado, pero es eh, el, hecho que tiene, el mayor hecho que tiene en común la población del mundo. Hay muchísima más gente que está en Internet que la gente que lee periódicos, que la gente que vota. A mí no se me ocurre ningún otro hecho, aparte de respirar y beber agua, que comparta más gente ahora mismo en, en por lo menos eh, eh, en el Estado y, español. Y una, y una cosa muy importante, que aunque, aunque no sean todos, tampoco importa. ¿Sabes? Por ejemplo, voy a decir, mi mano tiene internet, pero es falso. Tiene y está todo el día ahí mandándome movidas. Pero me refiero que hay gente que no está en internet, pero si yo te hablo a ti, que yo sí estoy en internet, y aparte no es la historia que llegará a todos, es generar el arrastre. Por ejemplo, Twitter, lo que decía Teclista, pues hay solo 5 millones de cuentas en Twitter pero es donde se marca el relato y donde se disputa la opinión pública. ¿Sabes? Aunque no le llega a todo el mundo la última tal, pero los frames de discusión, los temas de discusión se marcan ahí, aunque sea menos público. Facebook no, Facebook tiene todo el mundo. Hay 40 millones de perfiles en España de 47, o sea, casi todo el mundo, ¿sabes? Y porque es más profundo, más de pueblo, ¿vale? Pero el Twitter es muy importante porque disputamos eh, como una forma distribuida el, el significado de las cosas y generamos tendencias. No sé si es... O sea, de hecho, por completar el dato de Twitter es que eh, todo, la, aunque solo el 39% de la, de la gente que utiliza internet tiene Twitter entre los periodistas y, y creadores de opinión, pues más del 90% 95%. ¿Pregunta? Eh, bueno, decía que eh, depende de la encuesta, pero más del 90% de los periodistas, por ejemplo, sí utiliza Twitter, con lo cual te lleva a influir en, en, cómo, en, en los medios de comunicación generalistas. Una cosa sobre lo primero que has dicho, eh, la pregunta que se hacía en la encuesta era ¿cómo se informa usted? Digo, porque eh, pe, pe, cuando tú le preguntas a alguien cómo se informa, te tiende a pensar, a ver, que, ¿dónde leo las noticias? Pero la, pre, lo, lo interesante para luego saber a quién votar es cómo se forma usted su opinión. Y en muchos casos no está, esa opinión no se forma exclusivamente ni de coña, y además en muchos casos se forma mucho más... ...por experiencias de vida que por los datos que puedan leer en medios de comunicación. Yo quiero comentar que, por ejemplo, nosotros tuvimos un dilema, ¿no? Porque, claro, Ada era muy conocida... ¿no? pero muy conocida 65% antes de la campaña, ¿no? Y Barcelona en Común, como tuvimos que cambiar de nombre porque nos robaron el nombre y tal, pues no lo conocía a nadie, ¿no? Y eso fue también una de las decisiones, no sé si habéis visto a alcaldesa, os la recomiendo, yo salgo ahí como un psicópata y defendiendo que teníamos que poner la cara de Ada en la papeleta. ¿Por qué? Porque lo conocía a Ada, la conocía a todo el mundo y Barcelona en Común no conocía a nadie y era un banner gratis, ¿sabes? En la papeleta, ¿no? Pero con nosotros justamente la historia era, no nos da tiempo colocar la marca Barcelona en común para gran público, pero ADA pues pasó de 65% a casi 90% en la campaña. Pero este era uno de los temas clave, ¿no? cómo colocas sabes, lo que es reconocible para el gran público. ¿no? Pero en nuestro caso, la verdad es que yo creo que lo de la papeleta en, en este caso ayudó. ¿No? no fue toda la clave, porque hay muchas claves, ¿no? pero que tú llegaras allí y veas una cara, ¿sabes? la gente cogía la papeleta pues muy muy fácilmente. ¿no? Pero sí, es, es uno de los temas, cómo como colocar no la marca. no Pero yo creo que ese problema ya no lo tenemos, no porque ya la marca está colocada. no ¿O no? Zaragoza en común no lo conoce la gente en Zaragoza, si está ahí gobernando. ¿Más preguntas? A ver, había varias por ahí. ¿No querés preguntar tú? Pero antes no quería preguntar. Vale, pues, el eh, ¿ser trending topic de forma negativa es eh, positivo? ¿Ser trending topic en Twitter de forma negativa es positivo? Depende, depende. Sí. Si es por algo negativo, no suele ser positivo. Si es porque Guillermo Zapata es de dimisión, no. Si es porque Guillermo yo soy Guillermo Zapata y nos mola, entonces sí. O sea, la historia es que cuando eres Trending Topic, ¿sabes? El, la última vez que miré cuánto estaba a comprar un Trending Topic estatal, ¿no? Porque sabes que lo, Twitter lo vende, ¿vale? Son 200.000 euros, ¿vale? Nosotros hemos hecho cientos de Trending Topic. La historia es que sube la audiencia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando hacemos un trending topic en Barcelona, creo que la audiencia pasa de los, los seguidores que tengan, los que están tuiteando, pues a 50, 100.000, 150.000, 200.000 personas que te pueden ver. Si es a nivel estatal, pues te pueden ver 2, 3, 4 millones de personas y nosotros nos juntamos entre 4 y montamos un trending topic muy fácil. Sabes que es una cosa que hemos aprendido desde el activismo y tal, que nos da unos grados de visibilidad muy altos y entonces, como es muy fácil, lo tenemos a mano y es como publicidad tal... Entonces, claro, si es negativo, pues, bueno, ahora la derecha, de hecho, después del 2011, se han puesto las pilas y están gastando mucho, mucho dinero y se están tomando este tema mucho más en serio que nosotras, o sea, porque están entendiendo, bueno, Trump, ya hay, bueno, hay muchos ejemplos para contar, pero que hay un problema porque éramos la vanguardia de este tema y ahora mismo no lo somos. Ahora mismo la derecha ha metido mucha pasta, mucha gente que sabe cómo va la cosa y… ...estamos en una batalla muy seria y que hay que tomársela en serio... ...porque si no somos fuertes aquí, tendremos poco terreno. Por puntualizar la respuesta de si sobre si un trending topic es positivo o no... ...creo que depende mucho de en qué fase de conocimiento estás. Ahora mismo eh, que ya tenemos esas, esas tasas de que el 90% de la población conoce a Colagua, Manuela Carmena, pues mejor no tener trending topic negativos... ...pero cuando nadie lo conocía... Yo diría que incluso sí, estaba bien tener un, un trendyento PIN negativo, porque eres el, el ejemplo que contaba Toret de Risto, que te pusiera ahí en el cartel a Dacolao, pues será la hostia porque te estaba haciendo publicidad. ¿Más preguntas? Por aquí. Sí. ¿Cómo estabas antes? Sí, eh, yo me gustaría saber la opinión que tiene usted si realmente considera que con la evolución de los nuevos paradigmas de comunicación estamos en situación de decir que le hemos roto la hegemonía a los barros y que la hegemonía ahora no bueno, la tenemos nosotros. Me parece que es un poco optimista, pero a ver si estamos en ese canal. No hemos tenido. No hemos dicho eso. No, no, ya, ya. Eh, yo, yo sí digo claramente que ya no existe la hegemonía que existía antes. La, lo que pasa es que nosotros no hemos, no somos la nueva hegemonía. Pero vamos que, que no existe, no existe la hegemonía que existía antes. Lo que podemos decir simplificando el régimen del 78. Lo que pasa es que tampoco hemos eh, ocupado. Eh, tampoco hay una nueva fuerza o un nuevo sistema cultural, mediático, político que ocupe un espacio hegemónico. Pero a ver, que este, eh, España ha estado un año sin ser capaz de formar gobierno, porque no había una mayoría clara. Y, los y por, por volver a, a los. por ceñirnos a los medios de comunicación, la tirada que tiene el país en el mundo es de risa comparada con la que tenía hace 10 años. O sea, sí que hay un claro re retroceso hegemónico. Eh, y, y hay una simple cuestión también de relevo generacional, o sea, por decirlo claramente con que se muera la gente que tiene más de 50 años, hay un vuelco eh, electoral eh, en, en todo el Estado eh, eh, <risa> Eso no quiere decir que todos los demás <risa> que vaya a, a surgir una nueva hay una nueva composición social, ¿no? yo creo que, que está claro que hay a ver, yo, yo creo que a veces nos cuesta un poco coger una perspectiva global de lo que realmente está pasando aquí, Peña. En todo el mundo está Trump, Erdogan, Moody y ahí el fascismo, ¿vale? Con comillas. Aquí estamos gobernando las ciudades más importantes del Estado, ¿vale? La, y estamos aquí, gente, de todo el mundo, ¿sabes? Que, que no somos la hegemonía mmm, día sí, día no. ¿sabes? Yo creo que realmente hemos conquistado muchísimo terreno, ¿sabes? Nosotros hace 10 años éramos uno Ocupa que estábamos ahí en los movimientos sociales y tal, éramos cuatro gatos y ahora estamos gobernando. Creo que hay un cambio y una aceleración histórica porque había un momento destituyente y ahora hay otra dimensión constituyente y eso, la dinámica tecnopolítica y la dinámica municipalista creo que han sido muy importantes. También hay modelos muy distintos, yo distinguiría… ...no tengo nada contra Podemos, pero creo que es una cosa muy distinta... ...a lo que es el municipalismo, no tiene nada que ver, en mi opinión... ...o sea, una lógica de la ciudad distribuida, movimiento de base, bottom-up... ...Podemos no es eso, Podemos es otra cosa y está construido de otra manera... ...y la cosa la, la centralidad de la capa eh, televisiva, ¿no? ...que también he dicho, no es que esté en contra de la tele, nosotros usamos usamos la televisión... ...o sea, ha ido muchas veces a la tele y lo usamos y tal... ...pero creemos que es una forma de subjetivación política muy peligrosa... ...porque genera fanboys, ¿no? ¡Pablo Iglesias, te quiero! ¡Ah! O sea, no, pero esta no es la política que nosotros queremos hacer, no estamos haciendo esto... O sea, ...nosotros construimos un movimiento de base articulado... ...y de inteligencia colectiva distribuida y tal... ...no hay la líder suprema y tal... ...ADA es una militante, más como las demás... Bueno, ...esta es nuestra, o por lo menos mi visión... Y respecto al mundo muy rural urbano, es evidentemente, como dice Marta, sociológicamente, claramente, pues los cambios dónde vienen. En las grandes ciudades, cuando hay poblaciones jóvenes y donde hay pues más mezcla y más cultura y tal. ¿Eso quiere decir que no se afecta al mundo rural y tal? Bueno, en el 15M había pueblos de 300 habitantes con las plazas acampadas. Vale. Entonces, esto es un dato histórico, sociológico, eh, creo que es importante, que eso va a ir más lento. Sure, seguro que va a ir más lento, pero que… Lo que pasa en las ciudades y las grandes ciudades determina, eso es como básico de sociología urbana, sabes que, que es un, una constante histórica, lo que pasa es que las redes yo creo que lo aceleran ¿no? y no sería ni tan tecno-autopista de, de creer que ya ganamos y tal. He dicho que nosotros éramos la vanguardia, como éramos la vanguardia cuando empezamos Indymedia, no sé si alguno conoce lo que es Indymedia, cuando éramos jóvenes, en el 98, que la, la lucha viene de muy largo, pues ahí no había web 2.0 y nosotros publicamos todas las cosas directamente, no había ni para publicar los posts y nosotros subíamos los vídeos directos. Pues hay ciclos de innovación tecnopolítica vinculadas a las herramientas y por eso nuestro trabajo es siempre estar al día de qué es lo último, dónde viene, para que vaya para nuestro lado y no para el lado contrario. Eh, bueno, por, por lo que acabas de decir de WhatsApp, pues una, una cosa que pasó todo el rato es que nos centramos muchísimo en Twitter por la potencia que tiene, pero nos faltó explorar otras plataformas. Nos faltó explorar eh, plataformas fuera de Twitter. No conseguimos conectar en ningún momento con, con gente menor de 30 años, casi diría, o 28 a pesar de que lo intentamos un poco con esa intuición de estar en Instagram no, no pero no nos salió en absoluto y, y la, la gente eh, menor de veintitantos de años que sí que se sintió eh, conectada con la candidatura fue a través de televisión, eso yo lo tengo bastante claro, son fans de Manuela porque la vieron en el intermedio o donde fuera pero no, no se conectaron con, la, ...con el proceso político... ...ni con la marca Ahora Madrid... ...y no sé aquí cómo lo hicisteis si conseguisteis hacer algo... ...dirigido a públicos... ...menores de, de 30. Que, bueno, yo creo que hay mucho que mejorar... ...de lo que hicimos... ...pero bueno, ya también... bueno ...lo petamos bastante y fue bien... ...por eso ganamos, ¿no? Pero eh, quería decir una, una cosa vinculado a esto... ...sobre el tema de desborde... ...que a mí me gusta mucho y tal también... ...pero también creo que... ...tiene sus límites la estrategia de desborde... ...porque claro abres todo, que la gente lo haga pero estás estructurando eso eso se queda sedimentado o sea, la campaña de Madrid y Barcelona yo creo que en ese sentido, yo creo que la vuestra fue mucho más de desborde, pero creo que la nuestra estaba mucho más sedimentada, estructurada era más estaba más organizada, orgánica ¿Sabes? Era, vamos para acá, para allá, bim, bim, bim. Y había una planificación mucho más eh, sistemática y minuciosa de, de, de la estrategia. A ver, yo creo que lo que tendríamos que mejorar, claramente, es que, y pensando 2019, ¿no? Eh, que claro, la red no, no cambia cada día, pues imagínate, de cuatro años cambia a saco, ¿no? Entonces, claro... Ahora, el otro día me sentí viejo cuando empecé ya a usar Snapchat, ¿sabes? Porque los jóvenes están ahí, ¿sabes? Digo, hostia, soy viejo, no estoy en la última, ya no molo, tal. ¿Sabes? La historia es que uno tiene que estar siempre eh, mejorando sus prácticas, comprendiendo el feedback. Claro, para eso nosotros no hacemos análisis de Big Data para las cosas, comprender quién es nuestra comunidad, quién son los influencers, con quién tengo que hablar, tal. Y a veces no es solo por Internet, a veces lo tengo que llamar por teléfono. ¿Sabes? Pero que creo que es muy importante actualizar cómo han cambiado los canales cuáles son las dinámicas nuevas de comunicación, dónde está la gente joven, dónde están los sectores que no sé qué, cómo podemos hacer Big Data para comprender esa dinámica. O sea, hay mucho que mejorar para el próximo año porque las herramientas han cambiado en tanto la lógica de desborde como la lógica de estructuración de la narrativa y de articulación de una masiva crítica digital organizada que sea un ejército digital que nos permita extender nuestro mensaje. Sí, pero eh, tiene muchísimo sentido y es muy lógico preocuparse por ese, eh, por esa cosa de, que, de, de la endogamia, de que, pero yo creo que podemos intentar pensarlo de otra manera. Eh, en un contexto en el que, con la falta de credibilidad que tienen los medios de comunicación, los partidos, las instituciones tradicionales, eh, la, eh, tiene que ver con lo que decía antes, de no es tanto... ...la pregunta no es tanto cómo te informas... ...sino cómo te formas opinión de lo que pasa en el mundo... ...y la mayoría de las veces o gran parte de esos inputs... ...que tú recibes para formarte una opinión... ...tienen que ver con tus experiencias eh, personales... ...con la gente cercana... ...lo que te cuenta tu amigo en Facebook... ...es mucho más creíble... ...que lo que lees en un medio de comunicación... ...a menos que sea tu medio de comunicación de cabecera... ...pero eso ya cada vez funciona menos... Eh, ...lo que tendríamos que intentar pensar... ...para ver cómo llegar a más gente es conseguir que estos grupos endogámicos se conviertan en bolas de nieve, en los cuales tú hables con tu amigo, tu amigo hable con otro y así poder llegar a más gente. Y eso tiene que ver con estas dinámicas de conseguir que la gente eh, pues, se apropie de las campañas y forme parte. Evidentemente, y eso es la última parte que vamos a ver luego, es, o sea, que, que eh, tenemos que introducir es de aquí al 19, eh, bueno pues igual ya no es tan fácil apropiarte de algo cuando estamos hablando de instituciones o de partidos que ya han, han pasado a ser institución y que no están tan abiertos y están mucho en una coyuntura mucho más cerrada que Yo por solo, yo estoy totalmente de acuerdo si ves en mi presentación he dicho periódicos, la capa física porque a mí lo que me está, creo que es un problema que tenemos, eh, sobre todo por, por cómo uno se siente más cómodo a mí me encanta el papel, yo los libros me los compro, ¿sabes? Eh, y también a veces lo leo en internet, pero hay que complementar. Esta es la opción ganadora. O sea, tenemos que estar en todo sitio. En los periódicos, en un periódico local, diario, si podemos, o sea, más capa y más espacio a más franjas y más usos, cojamos, mejor. Entonces, y sobre lo de la endogamia de Twitter, por eso intentamos hacer los trending topics porque la endogamia se rompe cuando hace un trending topic porque llega miles de personas que están viendo el Twitter que no saben ni quién eres y dicen, ah, esto que Barcelona en Comunidad, trenito había entrar. Por, por, eh, por eso insistimos ahí, claro, en el día a día no, en el día a día están tus seguidores, también depende cómo hagas, cuántos tengas, bueno, y también cómo ayudas a crecer el ecosistema, ¿no? Para que... Pero sí, sí, salir de la endogamia es justamente el esfuerzo, ¿no?, que, que tenemos que hacer. Vale, eh, entonces vamos a abrir ya el, eh, eh, lo que decíamos de turnos para... O sea, eh, si sí queda una pregunta importante sobre lo anterior, que se haga, pero vamos a tratar de centrarnos más ya en, en pensar en próximas citas en, en electorales. No sé si hay alguien de fuera de España que tenga otra cita electoral que no sea en 2019, pero vamos a ir más eh, por ahí. Eh, comentaros, sobre una cuestión técnica, a quien no le ha llegado el correo eh, con la información de este taller, que se apunte en una hojita que, que pasa por ahí para que le llegue luego... Eh, y demás. Entonces, pues bueno, tratemos eh, de hablar de, de un poco ver cómo se puede, cómo, cómo se puede repetir un éxito eh, electoral y cómo vamos a, eh, a usar eh, las redes. Y yo, por ejemplo, voy a meter eh, una semillita que es Twitter eh, está un poco eh, enrarecido. O sea, ahora no nos gusta tanto como antes. Lo, lo encontramos un poco ahí, en parte porque ha habido esa eh, digitalización eh, de, de, de otros de la población más, eh, más eh, a la derecha. Incluso podría decir que pronto llegarán eh, eh, gente pagada que estará trabajando de forma militante por parte de la derecha eh, eh, en las redes sociales. Y, oh, eh, y, por ejemplo, se me ocurre también que nosotros ahora, de, de una forma más, en de un momento, usamos mucho Telegram, cómo trasvasamos esa tecnología eh, a la gente. Se podrían abrir en, en, en periodo de campaña eh, canales de Telegram abiertos para debatir eh, temas. Se pueden hacer cosas como esas. Entonces, pues, si podemos ir un poco ya mirando a, a el futuro eh, cualquier idea. Igual lo de la cultura audiovisual de ahora, la respuesta sería GIFs y Youtubers eh, y nos lo hemos planteado y lo hemos intentado y no sabemos muy bien por dónde cogerlo tampoco, pero eh, quizá porque tiene una cosa para nosotras negativa, pero eh, para el fenómeno en sí positiva, que es la, la poca permeabilidad a, a envites externos. O sea, es súper difícil conseguir que un youtuber. Es muy difícil conseguir que un youtuber te haga un vídeo eh, favorable. Eh, sabemos cómo hacer para influir luego con más o menos éxito, pero. Claro, claro, pero eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, está constatando el fracaso y, la, y que no sabemos cómo meterle mano porque nosotros ahora somos capaces desde ahora Madrid de colocar una columna en el país porque llama y dice mira la firmaron concejal y tal y no somos capaces de colocar, de conseguir que haya un vídeo en YouTube con 200.000 visitas así con esa facilidad. Eh, yeah. Que, bueno, yo quería ponernos un vídeo, eh, una de las cosas más guay que está haciendo un chico que se llama Uriol, que es de tal, porque, por lo menos nosotros, nuestra base social es alucinante, pero es muy mayor. O sea, nuestros actos, la media de edad son de 50 a 65. Entonces, eh, una de las cosas que nos preocupa más es el target de 14, de 14, que no vota, a 25, ¿vale? Y este chico está haciendo este tipo de movidas. Ah, no se escucha, espétele. Lo maté que te, la verdad es que va a ser utilizado para comunicaciones municipales. Este es el del PP. Al en estas informaciones, supongo que la alcaldesa ha repetido lo que le he pedido decir. Sí, obviamente para usted el problema es el hecho de que se haya hecho carteles también en urdu, grupo O al, la generalidad de dicho cartel era precisamente fomentar la implicación de aquellos colectivos de vecinos y vecinas. Por lo tanto, tiene todo el sentido utilizar esas lenguas y que, pues, si lo que se quiere es comenzar la participación de la población migrante. Pero quizás es eso lo que a usted no le gusta, la participación de los colectivos migrantes, porque no le escuchamos a usted quejarse de los carteles que hace el ayuntamiento son en inglés destinados a los turistas. En ese caso no le visto Estas piezas se las está comiendo, ¿sabes? Este es solo YouTube, pero en Facebook se las está comiendo la gente con cientos de miles de visitas. Y es el pleno del ayuntamiento que es lo más aburrido que puede existir en la historia humana. ¿Sabes? No puede haber más aburrido que un pleno del ayuntamiento, pero está petando esto. O sea, es un formato pensado con trap. Esto es chavales de 14 a 20. ¿Vale? La gente que está con esta cultura, que es pero claro, hay que pensar distintos públicos, pero totalmente de acuerdo. Algunas, si, me, si me dejáis, doy una pincelada un poco de las cosas que he ido pensando para la próxima campaña, ¿vale? que son complejas y variadas. O sea, yo creo que hay. primero una cosa es que la derecha no es que, este, es que ya están, Peña, es que ya están teniendo mucho dinero, muchas empresas de muchas partes del mundo... Que están metiendo mucha pasta para hacer no solo eh, bots, robots, millones de robots, ¿vale? No solo eso, sino que están atacando a gente de distintas formas, ¿vale? Y es una contrainteligencia de nivel. El problema es que nosotras eh, yo creo que somos buenos, pero no tenemos los medios que ellos tienen. Pero bueno, esto es un tema general que la red ha cogido el tema y no es solo si Twitter, tenemos que seguir utilizando todas las capas. Y Twitter sigue siendo importante, porque hay que innovar en cómo conectamos las capas. ¿vale? Yo creo que hay una cosa, y por eso a mí me molesta mucho esto de que hablemos de redes, creo que es un error, porque no es. Venga, el Facebook, el Twitter. No, es la comunicación estratégica general que tiene que ver con la movilización social, con la movilización transmedia, multicapa. O sea, es ya mucho más complejo que eso. No es que el, el concejal te haga un postecito de Facebook, no es esto, tío, no es esto. Hay que estudiar científicamente qué consume la gente, información, pensar la estrategia, la narrativa, el discurso, cómo impones el frame, es mucho más complejo que eso. Y el audiovisual es muy importante porque la gente que ve internet, ¿esto? No, la gente ve vídeos, vídeos, vídeos, vídeos. 70% de la gente que ve internet, la gente ve vídeos, ¿vale? Entonces el vídeo es la clave, por, hemos, por eso hemos hecho alcaldesa, construir las narrativas y los, los referentes simbólicos que agrupan y que ayudan a avanzar, a avanzar terreno. Respecto a los canales, pues ya claro, los youtubers, los gifs, todo eso son... En verdad como un poco de detalle de estar en las formas, experimentar en las formas, porque la sociedad se mueve y si nosotros seguimos con las formas eh, viejas y tal, y después trabajar desde afuera, no solo desde dentro, porque una cosa desde dentro al final pues, eh, es institucional, hay que trabajar desde fuera y contactar incluso nosotros mismos. Yo, para verizar las cosas, no me voy a tutear de barzón Común, me voy fuera y muevo la cosa entonces la traigo. ¿Sabes? Pero hay que saber cómo enganchar cuáles son las personas que están inmolestadas eh, por esto. Por ejemplo, cuando voy a lanzar una campaña de qué, de internet, algún análisis de redes, ¿quiénes son las personas que le interesan? Este, este, este, este, ok, lo llamo, le escribo un texto, oye, ayudarme a esto, ¿sabes? Hay, hay mucho know-how que hemos construido estos años, mucho. Y, y hay que socializarlo, hacemos cursos y tal, y hay que meter otro conocimiento que no separe más la prensa, el audiovisual, hay que pensar todo ese conjunto como está, está entramado. Yo creo que una cosa que hicimos bien en el 2010, bueno no sé, ese día mítico estuvimos en Madrid cuando lanzamos la campaña que estuvo Ada y tal, que fue muy importante, que fue el, salió el hashtag ahora en común, que después hubo unas personas que se dedicaron a robar movidas, pero aparte de eso, la petamos ahí y abrimos la campaña juntando a la gente y ¿no? y conseguimos juntar el capital simbólico. Si nos yo creo ahora, porque la situación no vamos a tirar cohetes, yo creo que menos en algunos sitios está la cosa frágil. ¿No? es una coyuntura difícil, mucho desgaste, tal y cual, nosotros tenemos que inventarnos un golpe de efecto. Un golpe de efecto que reabra, porque claro, la ilusión del primer día, bien, pero ahora ya no somos nuevos y ya no es tan fácil sorprender y ser fresco y modernos y todo. Entonces, es importante construir e ir pensando cuáles son, con tiempo, porque en verdad ya estamos casi en pre-campaña, si quieres. ¿Sabes? ¿Cómo pensamos esos golpes de efecto que puedan volver? Por ejemplo, el RUN RUN se, se extendió. Me acuerdo que Paz compadre de Zaragoza decía: hemos puesto el RUN RUN. ¿Cómo generamos materiales que ayuden el contexto? Y tampoco tienen que ser marcados con la marca de nuestra candidatura. Lo que tienen que generar es el ambiente, el contexto y la actitud de que tenemos que seguir avanzando en la revolución democrática que hemos empezado. Y para eso tenemos que volver a abrir, volver a escuchar. ¿Sabes? Salir otra vez de no estamos en la institución porque, por ejemplo, ¿qué nos pasa en la institución? ¿no? Que yo no estoy y también fue una elección no entrar. Que los compas, mis compas que están dentro del ayuntamiento están bloqueados, su imaginación está es igual a cero. ¿okay? ¿Por qué? Porque tengo presente, presente, presente, tal. Imaginar, abrir la imaginación radical, eso es lo que nos ha llevado a ganar. Y eso es lo que tengo que volver a hacer el 19 y eso no se va a hacer desde dentro, vamos a hacer desde fuera. Hagamos un esfuerzo para abrir la imaginación y pensar... Otra manera de volver a sorprender, de volver a entusiasmar, pero no se va a hacer de dentro. Vamos a hacer un esfuerzo para llevarla de fuera, si no, no va a entrar. Y eso yo creo que es como una ideas así como básicas, pero tenemos que empezar a trabajar, porque si no, no va a salir esto gratis. Era por A lo mejor no es tanto el tema, sino eh, ¿qué, con qué parte del tema te quedas y cómo lo enfocas y tal. O sea, no recuerdo nada más cansino en términos de dejar ya de hablar esto en la tele, por Dios, que el protocolo ante contaminación del Ayuntamiento de Madrid. Si hubiéramos sido capaces de hilar ese relato con esa... Es una superautovía de mira ni, ni me lo sé yo, fíjate, no me he enterado exactamente qué ha sido, pero eh, si hubiéramos sido capaces de hilar el relato con esa planificación de, de, de construir esa autovía... Eh, con la contaminación, pues a lo mejor sí que habría sido igual de, de mediático que el Manspread, solo por poner. Por, por decir que no tiene tanto que ver con el tema, sino con cómo lo construimos. Y con esto, con esto, con la pregunta de Twitter. Twitter desaparecerá porque Internet es así, y yo, no sé si os acordáis de Fotolog, que era una cosa que antes teníamos todo el mundo, y luego Twenty, y luego. No, o sea, vamos cambiando de plataforma en plataforma. Pero lo que tenemos que trabajar y, y poner el esfuerzo no es en si estamos en una plataforma o en otra, sino qué tipos de mensajes lo petan, ¿no? Y este vídeo que Torres nos ha enseñado en YouTube, pues también se podría estar viendo en Instagram, excepto que a lo mejor lo tienes que hacer cuadradito, pero ya está. O sea, que pensemos más en contenidos que si estamos en un sitio o en otro. Yo creo que sí, que Twitter cada vez es un sitio más inhabitable y de aquí a un par de años probablemente pues estemos más centradas en, en Instagram, en Facebook o en otros sitios nuevos. Pero no, no me preocupa eso tanto, sino pensar cuáles son los mensajes, los relatos, los formatos que, que traspasan más allá de que estén en, colgados en Twitter o en otro sitio. Claro. Y, y lo mismo con lo de los temas. No me preocuparía, o sea, no es tanto como ahora que no hablamos suficiente de contaminación, no, es que no somos capaces de hacer ese relato, de explicarle a la gente que esa autovía que están aprobando hoy es la que va a hacer que mañana o el año que viene haya dos días en los cuales no pueda ir al centro. Y además, el drama no será que no puede ir haciendo el coche, sino que no puede respirar. Que yo, yo creo que. Yo siempre digo, no, que ni es la revolución Twitter, ni es la revolución Facebook, ni nada de eso. Es la inteligencia colectiva que apropiamos lo que hay. Como la primera internacional se convocó por telégrafo. Peña. Había frikis que en toda la época. Lo que pasa es que ahora, pues los frikis a somos más y tal. Pero, ¿sabes? Más allá de Twitter, que yo creo que hay que seguir estando. Eh, por ejemplo, Facebook, yo creo que erróneamente, eh, yo odio Facebook, ¿vale? Pero hay que estar en Facebook porque ahí eh, sabemos cómo se hace la cosa y yo creo que ahí se ha socializado poco el conocimiento sobre cómo petarla en Facebook. Y se puede, y se puede petar mucho y tal. Claro, no depende solo de que tú eras bueno en Facebook, pues si él estaba colado en Facebook, pues lo petas mucho. <risa> ¿Entiendes? Que no... No es solo ni los canales, es los agenzamientos políticos de los personajes, los canales, el contexto, son un montón de elementos ahí. Yo exploraría por otras cosas, que no por dejar tuit y tal, y después también, o sea, al final lo que conseguimos es centrar la atención colectiva sobre asuntos, ¿no? Y claro, no podemos centrar la atención colectiva sobre millones de asuntos, y esa es una de las dificultades. Por ejemplo, en barda nos pasa, pues yo qué sé, el gobierno tiene las prioridades del gobierno, son los problemas sociales. ¿Vale? Yo lo entiendo y lo asumo, pero, por ejemplo, para los temas que yo trabajo de tecnología, democracia, digital y toda esa parte, pues no son una prioridad para el Gobierno. Y aunque nosotros lo expliquemos muy bien, pues se va a hablar de otra cosa que no es el tema. Y esta es otra de las complejidades ¿no? que, que, que tenemos eh, en el campo, ¿sabes? Que no podemos poner todos los temas a tema. O sea, porque entonces, ¿cuál? Es? sabes que hay la, la atención es un recurso esta, escaso y si bombardeamos la comunidad con 700 temas, tampoco, ¿sabes? Y, pero eso no quiere decir que tengamos que olvidar los temas, sino que para mí, por ejemplo, en el campo de tecnología, pues nosotros estamos intentando, aparte de los canales del ayuntamiento que no le dan mucha bola a nuestros temas, crear un propio ecosistema de comunicación para esos temas. ¿Sabes? Y un ecosistema de comunicación no es solo unos Twitter y unos Facebook y una chorra de vinagre, sino también es un espacio en critic, ¿no? Que es un periódico muy influyente aquí, es también una radio no sé qué y eso, eso con, con, con contenido va de esta radio, va aquí, ¿sabes? ¿Cómo, cómo hacemos proliferar y darle potencia al ecosistema crítico? municipalista y después sectorial de cada parte de los municipalismos. Pues yo qué sé, el campo feminista, pues todo el ecosistema ahí, cómo se pueden abrir más espacios. O sea, que en verdad yo creo que lo que tenemos más allá de Facebook y Twitter y estas movidas es cómo pensamos cómo construir un escenario de comunicación y un ecosistema que sea complejo, múltiple y que tenga todos los palos. Y este yo creo que es el trabajo de fondo. ...que tampoco pasa por un medio, ¿no? Está, yo qué sé, el salto, ¿no? Yo no creo que ahora la cosa pasa por un medio... ...pasa por un ecosistema crítico de comunicación... ...distribuida entre lo digital, lo analógico y lo mediático. Pero tenemos que fortalecerlo. Ese es nuestro trabajo político... ...para llegar a las elecciones... ...que tengamos ahí cañones para disparar en todos los frentes... ...y con múltiples lenguajes y múltiples públicos, ¿vale? Y eso no es ni Facebook, ni Instagram... ...habrá Facebook, Instagram y todo lo que haga falta. Pero lo importante es... Yo llegué a Barcelona en Común y dijimos, aquí, eh, la Comisión de Comunicación, somos es importantes, ok, y tal, pero cada persona, soy su medio de comunicación, ¿no? Como decíamos en media, don't hate the media, con the media, nosotros somos los medios, y si nosotros tenemos miles y miles de personas, no de comunicación y tal, somos imparables, porque eso la derecha no lo va a tener. O sea, tiene gente y están organizados y tienen billetes y tal, pero la inteligencia colectiva que nosotros podemos construir y, y una masa distribuida de comunicación es nuestra mayor potencia. Por eso es muy importante, yo qué sé, compañero hay que estoy feliz porque están los compas de Ciudad Futura y tal. Pues en Barcelona en Común hacíamos talleres de formación para 60 personas de cinco horas de cómo se gana el Twitter, cómo no sé qué, lo otro. O sea, tenemos que involucrar a cada activista que está en nuestra movida a que se convierta en un experto y que comunique sus cosas. No la comisión de comunicación comunica por mí. No, todos comunicamos y tenemos que ampliar nuestra potencia de comunicación distribuida en multicapa. Bueno, pues vamos a cerrar porque ya quedan dos minutos. Eh, si os queréis acercar y luego comentar alguna cosa, pero bueno, eh, espero que haya sido útil y que hayamos sacado muchas ideas para 2019. Seguiremos dando la batalla.